Hola a todos! Esta semana os estamos enseñando a hacer pulseras de nudos. Hoy os vamos a enseñar a hacer pulseras planas con dibujo en forma de flecha. Son bastante más difíciles que las otras dos de esta semana. Para esta pulsera vamos a necesitar lo mismo, lana de varios colores, unas tijeras y una pinza o imperdible para sujetar la pulsera mientras lo hacemos. Para empezar corta un poco de hilo de cada color, en esta pulsera necesitamos dos hilos por cada color, así que dale seis vueltas a tu muñeca y luego corta el hilo en dos. Voy a hacer mi pulsera de color rojo, blanco y negro. Junta los hilos de manera simétrica, de dentro hacia afuera. Yo he puesto el negro en el medio, luego el blanco y luego el rojo. Ata dos nudos en el extremo, con un dedo de distancia. Usaremos este trozo para atar la pulsera luego, y para sujetarlo a algo a la pinza mientras la hacemos. Coloca los hilos igual que los ordenaste al principio. Haré dos nudos entre los hilos negros, luego haré un nudo entre uno negro y uno blanco, y luego entre el negro y el rojo. Es una pulsera simétrica, así que repetiré por el otro lado negro y blanco, negro y rojo. Empezamos, hago un nudo con los dos hilos del centro. Recuerda cómo se hacen los nudos viendo los otros vídeos de esta semana. Después sujeto un hilo negro con la derecha, el blanco con la izquierda y hago dos nudos. y otros dos con el rojo. Para hacer el otro lado sujeto los hilos al revés, el negro con la izquierda y el blanco con la derecha. Ahora el nudo queda hacia la izquierda. Los hilos negros han quedado fuera y los blancos dentro. Haré un nudo con los hilos de centro y luego haré los nudos con los otros hilos hacia afuera. Blanco y rojo, blanco y negro. Y al revés, blanco y rojo, blanco y negro. Repetimos con los hilos rojos. Ya hemos hecho una fila de cada color y todavía no ha cogido forma de flecha. No te preocupes, necesitamos unas cuantas filas más para que se empiece a notar. Vamos a hacer unos cuantos nudos más. Bueno, ya hemos hecho otra fila de cada color y la pulsera empieza a tomar forma. Podéis ver cómo va quedando un dibujo en forma de flecha. Por la cara de arriba los hilos forman líneas paralelas a los hilos es la cara bonita, y por debajo se ven los nudos, así que ten cuidado si se te da la vuelta la pulsera, haz los nudos siempre con la misma cara hacia arriba. Cuando termines la pulsera, haz otros dos nudos al final y pide a alguien que te ayude a atártela. Cuantos más hilos utilices, más ancha quedará la pulsera. Eso sí, tendrás que hacer más nudos. Y este ha sido el último taller sobre pulseras. Ya sabes, prueba otros diseños y suscríbete. Más vídeos la semana que viene. Nos vemos.